¿Considera usted que el incremento de patrullaje garantiza la seguridad ciudadana? Ahí está la pregunta. ¿Considera usted que el incremento de patrullaje garantiza la seguridad ciudadana? Black. Eh, háganos el feedback. 829. 451-3381 nuestra vía de comunicación a través de la red social Whatsapp está lloviendo para Jaya pero, en mucho, San pero mucho está lloviendo así que nada háganos el feedback usted nos va a dar su opinión o nos va a responder la pregunta simplemente y nosotros le prometemos leerle el comentario o la respuesta en el programa de mañana así es que ya usted sabe Ah, vamos a ver. Vamos a continuar, señores. Tras prohibir retenes, el director de la PN dispone aumento de patrullaje. Ah, <ríe> Muy bien. A pesar a pocos días de anunciar la prohibición de los retenes policiales porque entorpecían el desplazamiento, de los hombres y mujeres serios. El director de la Policía Nacional, Mayor General Eduardo Alberto Ten, instruyó mediante un memorándum el aumento de los patrullajes en todo el país. El director policial instruye a los directores regionales incrementar las labores de patrullaje, tanto a pie como en vehículos de cuatro y dos neumáticos, y señala que se debería establecer servicio selectivo con las unidades de acción rápida y operativos focalizados. Alerta, además, que el cumplimiento de las presentes disposiciones será fiscalizada por los órganos de control de la institución y por él de manera personal, quedando bajo su responsabilidad la perfecta adopción de la presente medida. Los retenes seguían o seguirían en, ese, en este... Comunicado, el mayor general precisa que con varios escenarios se podrían implementar los puestos de chequeo o retenes, principalmente tras la ocurrencia de hechos criminales. Muy bien, claro. Cada dependencia Vamos a... tomará su, su momento para que... Si el general bien. de aquí dice, bien hay que Vamos. hacer esto en tal sitio... Por y allá, una ya, adelante. Adelante. Eso es lo que yo entiendo. Miren, bueno. eh, me parece... No sé, atención muchachos, que estoy viviendo como un déjà vu. Me parece haber escuchado esa misma medida ya anteriormente. Ya la busqué ya. en los periódicos, pero no, no encontré. Pero sí, sí tengo en la memoria, creo. Creo que cuando Lionel sí. de que algún jefe de la policía dijo, prohibió los retenes. Mm. En algún momento, si alguien se acuerda de que, de si realmente eso sucedió, porque pudiera yo estar equivocado. No, que por favor nos llama, nos escriba al WhatsApp cuando aparezca la tabla. Eh, si, ¿Qué general, qué jefe de la policía eh, tomó esta medida? Pero algún jefe de la policía, me parece, creo que estoy viviendo un déjà vu, tomó esta medida de evitar los retenes. Miren señores, yo he dicho aquí que Alberto Ten no tiene la capacidad para dirigir esa institución. Y voy a ser reiterativo. Cuando usted escucha a un director de la, de la policía con un discurso populista, oigan cuál es la base de, de lo que él utilizó para decir que, para prohibir los retenes, que son molestosos a los hombres y mujeres de trabajo. O sea, no está, no está fundamentado. Hombre no, no serio, hombre serio, hombre y mujer. Sí, sí, algo bien. así. A, a los hombres serios y, y, y mujeres. ¿Y qué argumento es ese? Pues diga usted que está violentando, por ejemplo, una ley, que, que eso violenta la Constitución, pero no me diga que a usted que eso es molestoso, porque no es verdad, no es verdad que si yo voy por una calle, una avenida, y voy con todo mi documento, ¿m? no llevo droga ni, llevo, ni estoy cometiendo ningún delito, me va a resultar a mí incómodo. Incluso el, el, el, el, el sábado pasado pasé yo por un retén y ellos me, me, me, sea, me paré y le dije, ¿usted quiere revisar el vehículo? No, pues me voy. Pues yo so, so, es, estoy seguro de lo que yo llevo mi vehículo y que tengo todas mis cosas al día. Sin embargo, este tipo de decisiones que al pueblo le parecen algo interesante y el pueblo lo aplaude, no sabiendo que no es más que un discurso populista de parte de alguien que está buscando bajar la marea de lo que dijo hace un tiempo. Y congraciarse con la ciudadanía es una medida populista. Que tarde o temprano, anota la fecha, Pedro, que te lo estoy diciendo ahora, Anoten la fecha, que tarde o temprano lo veremos en las calles de los retenes. Cuando baje un poquito la marea, otra vez los retenes vuelven a las calles. Porque desafortunadamente aquí tenemos, y yo lo digo, tenemos una, una industria de políticos y funcionarios chatarra, lo voy a repetir, tenemos una industria de políticos y funcionarios chatarra que hacen las cosas para quedar bien con el pueblo en un momento determinado, no lo hacen realmente por la seguridad, no lo hacen por la sociedad, lo hacen para quedar bien en un momento determinado, no lo hacen ni siquiera intentando resolver un problema, lo hacen para ganarse el favor de la ciudadanía en un momento determinado en función de la opinión pública, apostando a las emociones y no a la razón. De manera que yo no me circunscribo en, este, en esta decisión de los retenes. Entiendo que los retenes deben ser colocados cuando son cuestiones de seguridad, cuando sucede algún hecho ¿verdad? delictivo y hay que cerrar la ciudad para que nadie salga o para que nadie entre o lo que sea. Sin embargo, estoy seguro de que esto no es más que un discurso populista del jefe de la policía tratando de congraciarse con la sociedad y bajar eh, o sacarla el, la, o resolver la metida de pata que hace unos días eh, él mismo cometió. Bien. Eh, Francis, adelante. Miren, independientemente de la opinión de Yerjan sobre Alberto Ten, yo creo que es muy duro con él sí, al decirle duro. incompetente. Sí. Los Sobre aquí. todo por la experiencia de vida como policía, como académico de la policía. Eh, ¿Académico o no? Él es académico, es de la academia, él, él es, ah, surge bueno. de la academia. Ah, ok, ya es otra Porque cosa. la mayoría de generales y, y, y coroneles que posee la policía hoy día fueron producto de la política que lo engancharon en un momento, le gustaba estar en esa área y se han ido ganando rangos sin ningún tipo de preparación policial. Este la tiene, desde su origen. Recuerdo cuando cuando Alberto Ten salió de aquí para la academia. Y, y le puedo decir de que lejos de, de la incompetencia, estamos en un proceso que sabemos para cualquiera, no para él, para cualquiera de los miembros de la policía que le corresponda en esta etapa ser jefe de la policía, será un tanto eh, de, de alta eh, tensión y para no decir de implementación precaria en los cambios que se esperan cuando tienen un cuerpo policial, que ya todos conocemos cuál ha sido su descripción Ahí dentro hay de todos, de todo y de todas, ahí dentro. Pero el caso de los retenes, le, hace, le ha valido también al Listín Diario hacer un editorial referente a, a lo que ha creado en poblaciones como las nuestras, prácticamente retenes más bien peajes, donde se sortean por unos pesos el libre tránsito. Peajes, así lo llama el listín diario. Quizá eso fue lo que no quiso decir Alberto Ten, la razón, que lejos de ir a regular el tránsito entre gente buena, seria y de trabajo, en las horas de trabajo, también a los delincuentes, descubrir a los delincuentes. Y es una tarea muy difícil porque el delincuente sabe por dónde transita porque tiene calculado, tiene calculado a las autoridades, a menos que este se, se encuentre de momento llegando a la ciudad, que venga de otra ciudad, como vienen muchos ahora en diciembre, desde septiembre para acá, todos sabemos porque hemos estado involucrados en negocios, cómo empezaban a venir los descuidistas, los especialistas de robo de tal, en, de otro pueblo. Eso fue lo que no dijo Alberto Ten, que no se regula nada ni tampoco se logra nada, con excepción de aquello, vuelvo y repito, que caen de momento a un retén y no lo advertían, de que llegando a la ciudad había un retén o saliendo de la ciudad había un retén y ahí se encuentran posiblemente armas, ilegales, cuchillos, cosas así. Pero no que sean delincuentes los que lo portaban, simplemente por asunto de protección. Aquí hay gente Bien. que no tiene la forma de... Pero creo que Bien. ciertamente debemos de nosotros procurar de que hayan medidas, sobre todo la que dijo Amado el otro día, que siempre yo he estado de acuerdo, a que hay que regular el uso de los motores... Aquí hay que regular el uso de los motores. O en dos, en do, do, ¿Cómo era que tú decías, Amado? Dos personas en los motores. Exacto. Sí, porque eso está asociado a los atracos. Mira, déjame, déjame pararte ahí. Ah. Déjame abrirte un paréntesis. Eh, yo te invito, bueno, tú acabas de sorber, sí. eh, darte un sorbo bastante sí. agradable de café mamacandín. Yo los invito a todos ustedes y a ustedes, ¿verdad? A que disfrutemos de un cafecito en la mañana. Café Mamá Candín. ¿Eh, Pedro? Vamos a, vamos a, vamos a beber café. Sí. ¿Eh? Beban café. Y gracias Pedro que nos trajo el café. ¿Y mm. que, que dice tan, él que los retenes están. Es es anoche era con un reten. Sí, y de Yo, hecho. Ayer dos. Yo me imagino sí. que los retenes con café deben ser más suaves, más, suave, más tranquilos, sobre todo si el café Uy, te, Mamá es recién Pedro, como te agradeció que tú le llevara el café. Y no dijo quién se lo sirvió. Sí. ¿Quién sirvió el café, Yerlán? Pues fue fue Pedro, yo lo no, digo. Fui ¿Sí? ¿Fuiste tú? Sí, sí fue café, No, porque pues, le, a a le mandé Amado, le mandé, llámame la Yerlán, a Carolina. Pedro fue, él quien fue el maître. Vamos a aclarar esto. Tú o sea, el maître, servir el maître. <risa> va, vamos a ver, servir no, no el café, echarlo en la taza. No el jefe de los sirvientes. Pero oye, ¿por dónde va? Oye, ¿por dónde va? Espérense, servir el café, se echaron la taza, entonces ¿quién me lo trae? ¿Quién? Pedro. Entonces el maestro es él. Es el jefe de meseros. El que lo sirve y él es el que. El jefe de mesero, el maitre. Ah, bueno. ¿Cómo es que, que se, se llama? Se maitre. No, no, pero escucho la, la palabrita luna. Maitre. Maitre. Se escribe. Es una palabra francesa, es francesa. Que yo no sé cómo no, se no, pronuncia. No, no, Tú terminaste tu sí, comentario. Sí, sí. ¿Tú lo puedes decir en creol? ¿Tú lo puedes decir en creol? Bien. Eh, no, yo, yo... Lo, lo tiene que decir yo, en francés. Yo, no yo no hablo dialecto, ningún, ningún dialecto. Ningún dialecto. Adelante. Además, nosotros nos no, no, no, no, no alfabetizaron en la universidad con, el, <risa> el con la traducción <risa> del francés. Señores, que son disparates. Señores, Nada, cuatro ¿Qué? materias, cuatro. Vamos a continuar. Sí. No, pero verdad que yo, sabía leer yo me molesto cuando me acuerdo de eso. Es verdad que se, sabe, se aprende a leer en francés, sí, sí, ciertamente. Muchachos, sí, desde sí, la primaria a la secundaria, dándole inglés y francés, y tal vez aprendan a decir hello y yema pel. Yema pel. we. Sí. Pero eso es increíble. Yo pero tenía bueno. una profesora que entraba al habla, no voy a decir su nombre, una profesora querida y un ícono de la educación en San Francisco. Decía va tres bien. Eso. Y ahí nunca pasó. <risa> Comanza Increíble, va. Dios Comanza mío. Eso es va. nuestro sistema educativo. Esperemos que tal vez en una década podamos sentirnos mucho más orgullosos del mismo. Pero bien, uno de los aspectos que los muchachos no han mencionado acá es lo que se tiende a dar en los famosos retenes. El de... Pero hasta chistoso se da cosas ahí. que, como que, que en La de... forma que te abordan. eso Dame es lo mío, O comando. Exacto. Comando. Dígame jefe. ¿Y cómo le Dicen a mi la patrón, mujeres? mi patrón. ¿Cómo le dicen a las mujeres? Ah, no sé, que una mujer tan linda. No, siga. Sí, o sea, sí, te tiran su piropo. Sí. sí, tienen su ventaja. Porque a nosotros mujer. nos dicen Ay, comando, jefe. Mi patrón. Mi patrón. Ver, sí. Donde el amigo, de, escuchen esto, muchachos. <risa> ¿Cómo es? Ya, le voy a ponerlo. Dígamelo no ella. <risa> ella. <risa> y yo, Mira, Carolina. Relaja, este programa. Es serio, es señor, y, si, es y si te molesta con uno de ellos, como ellos saben que están medio fuera de sí, si te molesta, te bajan sin problema, dice no se ponga bravo que estamos sirviéndole para que usted esté tranquilo claro, <risa> ya te va. allá en la salida en, en agua por donde se sí, molesta el amigo tuyo que se para sí. enfrente ya a veces he ido a la guaranas si y ahí siempre hay y ahí nos, no, no, nos, nos, pero, nos pero, paran o a sea, eso paran. daña el negocio y razón es que en el caso amigo. de las mujeres tienen un trato más eh, sutil, delicado, no, no sé si es el término, pero en sí los retenes se dan otras cosas, más allá de que es inconstitucional. porque un atentado contra la cabaña. Pero, <risa> eh, pero es la verdad. Da, se tiende a dar irregularidades de parte contra de los agentes del orden. ¿Eh? Señores, no en es posible. No, no es posible, señora, vamos a... a esos Adelante, son temas muy pero... serios que molesta y que mucha gente eh, se ve afectada por, a veces, el comportamiento que tienen los agentes en estos llamados retenes, donde de manera indirecta, pero ya la gente sabe, a veces la gente lo que hace es que pone el dinero los 500, los 200, eh, ahí para que ya, eh, eh, ahí mandan el mensaje de que, ah, tenga esto y me dejan tranquila y nos dejen ir. Hay que recordar cuando, en los horarios de, del toque de queda, donde había gente de manera directa, recibió información de que le daban mil y dos mil pesos, que cuando salían de las discos clandestinas por allá andaban las, las policías en las calles y esa era la manera de no hacerlos llegar al cuartel. Ante todo esto, quiero presentar en pantalla a modo de orientación a la gente, sería bueno, no sé, ya como los muchachos hablaron, eh, podía eh, enfocar más este aspecto legal, lo ponemos en pantalla, de un artículo de nuestra constitución donde establece que solo se debe detener o cohibir al ciudadano en su libertad cuando una persona está cometiendo un derecho en flagrante delito. O sea, no es porque yo voy por ahí la policía no me puede parar, es inconstitucional y aquí se ha venido haciendo. Eh, o por una orden judicial dada por un juez, o sea, es con una orden que te deben de parar en la calle. Solo en estas condiciones es que se puede limitar o restringir la libertad en el artículo 401 de nuestra Constitución. Ante todo esto, aquí Pedrito nos dice que ayer andaban también, un, vi, leí en un medio a nivel nacional que los retenes, venimos acá muchachos, continuaron. Eh, o sea, ¿cuál es la información que deberíamos, venimos acá muchachos, ¿cuál es la información que debe dar la Policía Nacional al país, a los ciudadanos, cuando el jefe de la policía le dice... A sus, no. eh, a sus agentes que no se hagan los retenes, pero tenemos y vemos que a nivel nacional se continuaron haciendo en el fin de semana, o sea, ¿no okay. hay un seguimiento eh, o un respeto a las órdenes que se emiten a nivel superior? Mm -hmm. ¿Qué podría estar pasando detrás de esto? Que nos que está, ¿Quién es el general que está aquí en Macorís eh, O sea, ¿por qué siguieron rey. los retenes ¿Quién? si fue, prohibido, rey, si fue eh, emitido ella. una orden de que no se realicen? Eh, hay una sí, búsqueda económica ah, o de dinero que, que van a dejar de percibir sí, algunos agentes que, creo, pues, que en medio de claro. estas eh, de estos retenes que se hacen los fines de semana, que se hace cuando pasan, eh, esto es otro caso donde tienen que hacerse los retenes, cuando hay... Eh, situaciones delincuenciales que por ejemplo cuando pasó la desrauchivo los tres muertos en diferentes puntos de la ciudad lo hacen para ver si encuentran o andan buscando los delincuentes como dicen la gente o sea que eh, momentos muy específicos donde tienden a darse los retenes también ante todo esto ante todo esto, estamos en épocas y fechas festivas donde habrá un flujo importantísimo de gente en la calle, donde los delitos aumentan, donde los delincuentes se aprovechan. Entonces, ante todo esto, el aumento del patrullaje manda un mensaje, si se quiere, de tranquilidad, partiendo de la confianza que la gente tiene a, a, a las fuerzas del orden, pero manda un mensaje de tranquilidad, de seguridad, de que estaremos más protegidos. Un aspecto, muchachos... Eh, no he escuchado eh, eh, Si la guardia Este patrullaje mixto Que se, siempre se hace en Navidad Ya hoy estamos a 13 No he escuchado que van a estar en, en las calles y no están por la frontera por allá O sea, no sabemos Mira, eh, gracias Carolina Mira, paradójicamente Lo que le está permitido por la ley a la policía Ellos acaban de prohibirlo Una cosa que no sí. tiene sentido En cambio, lo que no está permitido Lo que, lo que está prohibido Ellos lo hacen Miren por qué Independientemente de lo que haya, de lo que diga la constitución, que es el, el artículo que publicó y leyó Carolina hace 413. un momento. El El, cua, el, el 40. 40, 40.1. 40. 40. Sí, ¿Qué pasa? Hay que aclararlo eso. ¿Qué pasa? Uh -huh. Que la, la, la, la, misma, la misma constitución prevé que los derechos fundamentales, y ese es un derecho fundamental, eh, sean.. Eh, digamos, este, limitados, ¿no? Uh -huh. Por ley. Es la única manera en que se pueden limitar los derechos fundamentales. ¿Qué y en pasa? el estado de sección <coughs> O el estado ah, de excepción. Sí. Pero ¿qué pasa? Que el, el Código Procesal Penal prevé lo que llama registros colectivos. Hay dos tipos de registros colectivos. El registro colectivo a propósito de una investigación o una persecución de alguien sí. que cometió un delito, y en ese caso debe haber un Ministerio Público presente ahí. Amado, adelante ese es el ejemplo que ponía cuando pasan casos como el asesinato de Rabo Chivo. Exactamente, sí, exactamente. exactamente. Cuando pasa eso, estamos persiguiendo a alguien, Exacto. el Ministerio Público encargado de esa investigación hace un registro colectivo junto con la policía porque se presume que él puede salir por tal o cual... Ves, y entonces ese es un registro autorizado por la ley. Okay. Pero también hay uno, cuando la policía entiende que debe de hacer un registro, nada más tiene que comunicárselo al fiscal. Al fiscal de, que esté ahí, al titular de la función y decirle, mire, producto del de aumento de los robos en la zona tal, vamos a hacer un registro por la entrada tal y por, y por la entrada tal porque presumimos que ese es el, el flujo de entrada y salida al lugar donde se están produciendo los robos. Para ponerte un ejemplo, y eso es legal. Tú ves, independientemente de la Constitución, porque vuelvo y repito, los derechos fundamentales se limitan por ley. Lo que no se puede limitar es por decisión judicial o por decisión de otro tipo de norma que no sea una ley. Entonces, los retenes no son malos. Yo no estoy... Nadie, nadie, nadie, nadie que tenga su juicio bien puede pensar que son malos. Malos son lo que para lo que se utiliza los retenes que y es para el chantaje. De manera, y de manera alegre. Bueno, que exacto, esa, esa Ese ha sido la de razón. manera alegre. El problema yo digo que lo que le faltó a Ten era describir en qué se convertían los retenes. ¿Tú conoces a Ten? Pues Ten cuidado. Pero, pero tú no ves. ¿Tú no he oído el tempo. Sí, sí, sí. Tú no y lo has oído. he ¿Eh? oído. Tenga, es de Ten, mamá, ten, cuidado. ten cuidado. Y aquí vuelvo a golpear en la llaga La ah, terminado sí, sí, no, déjame, déjame, déjame incluye. redondear. Entonces, mandé la foto de corte la Yo decía, lo malo de esto es el uso que se le está dando Miren, la gente, la gente Cuando un policía lo aborda De manera correcta En medio de uno de esos retenes No se siente mal, sí. ¿Qué es lo que siente Que la policía está previniendo La posibilidad de un delito Ahora, desde que usted llega y le dice Comando, dígame, ¿qué es lo que hay sí, sí. No hay nada para los refrescos ahí Así te dicen Usted tiene arma de fuego No, ah, pues siga Viejo, ¿y para qué tú me paraste? Si fue para preguntarme si yo tengo alma Porque tú estás dependiendo de la honradez mía Al responderte sí o no Entonces, es un, es una, ese es el problema de los retenes El problema de los retenes es La manera como se utiliza en el momento en que se están produciendo Si se utilizan para esa chabacanería y, y si se utilizan para pedirle dinero al ciudadano Perdieron su esencia Pero no son malos como tal Claro como tú decías, no debe ser un relajo de a cada rato, pero en momentos específicos, yo pienso que ahora, ahora en San Francisco de Macorís o en cualquier ciudad del país, debiera de mantenerse los retenes por, por, por lo siguiente. Hay mucha gente que en Navidad se va a los pueblos donde llegan más Dominican ¿Ustedes sabían, Ustedes sabían que el flujo de gente que llega a Macorís en estos tiempos es mayor. Claro. producto de producto de que vienen a, a indagar a ver si pueden meterse en tú un ¿tú estás roba? de acuerdo conmigo sí. de que vienen de otras asociaciones de delincuentes? Exacto, a, a, a, a este la asociación tirito. de, de, de Macori, está bien. Eh, a, haciendo referencia a lo que decía la compañera Carolina con relación al artículo 40.1 de la Constitución, no es que prohíbe los retenes. Aquí la esencia de lo que establece este artículo es cuando una gente es... Detenido, uh -huh. apresado, para, para que la gente lo entienda de, de manera más llana. Entonces, eso es lo que dice: que nadie puede ser reducido a prisión sin orden motivada, ¿verdad? Claro. O en flagrante delito. Pero en el caso de un retén, a ti no te detienen. No. Es decir, no te apresan. Te detienen un segundito, ¿verdad? No es una ejemplo, revisión. Es una especie de revisión. Más no un apresamiento Exacto. y por tanto no está eh, prohibido no por se la, la, la, la única Constitución. La única posibilidad que tiene la policía de detener la capacidad ambulatoria que tú tienes, es decir, de, de, de, de, de pararte, de retenerte, es en medio de una investigación por un delito y no puede pasar de seis horas. No meterlo preso, porque hay muchos policías que creen que se lo pueden llevar preso para el cuartel No, es detener, es coartarte tu capacidad ambulatoria, tu capacidad de moverte ¿Sabes qué sucedió aquí? Bajo la premisa de que tú eres sospechoso o tienes cierta apariencia de sospechoso de este asunto Exactamente. No te me muevas de claro, ahí, aprobado. déjame seguir investigando a ver. Mira, Mira tú sabes lo que, que, que quiero, así, no es para agregarle esta uh -huh. parte, retenlo ahí Que aquí se, hay, se llegaron a hacer cobros compulsivos Ah, sí. Cobros compulsivos, gente que tenía deuda con otro Ese otro tenía un amigo que era policía No de rango ¿eh? Y un viernes a las 5 de la tarde